Hola amigos, hola, mi nombre es Víctor Damián, soy fundador del Templo Luciferino Semillas de Luz Si usted quiere hacer un pacto con mi señor Lucifer, aquí lo puede hacer, en el Templo Semillas de Luz Ahora, tiene otra opción, hacerlo a distancia, ¿ok? Lo puede hacer a distancia en un proceso que yo lo voy a enviar por correo electrónico o por WhatsApp Yo les proporciono los medios, yo le doy la asesoría, le brindo la asesoría espiritual Le brindo la asesoría por correo electrónico o por WhatsApp Aparte de todo, le proporciono los medios para que usted lo haga, pero lógicamente los gastos tienen que correr por la persona que está interesada en hacerlo. Tengo una experiencia de haber asesorado a muchísimas personas alrededor del mundo. En mi página web podré encontrar los testimonios de cientos de personas que ya lo hicieron. Así pues, que si usted quiere hacer un pacto con mi señor lo puede hacer de dos maneras. Hacerlo acá en el templo, en una ceremonia privada para usted, o lo puede hacer también a distancia. ¿Okay? Pero por favor, tómese su tiempo para leer las condiciones que se les están viendo acá, ¿sí? Tómese su tiempo para leer las condiciones. Es muy importante que lean información. ¿Sí? Ahora, si les da mucha a leer, entonces no hagan nada. Y no me quiten mi tiempo, por favor. Pero si usted realmente está interesado, tiene que leer la información que le estoy enviando aquí abajito. ¿ok? Lea la información y yo quedo atento a cualquier de mis comentarios. Atrévete y déjate a sorprender.